¿Cuál es la diferencia entre los olvidos normales propios de la edad y los problemas graves de memoria? Estos últimos dificultan las actividades cotidianas como conducir o hacer las compras, es decir, comprometen la capacidad para cuidar de sí mismo, la autonomía. Las señales pueden incluir hacer las mismas preguntas una y otra vez, perderse en lugares conocidos no poder seguir instrucciones y confundirse con el tiempo, las personas y los lugares. Ante estas señales hay que concertar una cita con el médico de cabecera para determinar si estos problemas son normales y qué los puede estar causando. Los problemas de memoria y pensamiento tienen muchas causas posibles, como la depresión, una infección o ciertos medicamentos, pero también la enfermedad de Alzheimer, que no se puede revertir aunque sí controlar. En todo caso, hay que buscar un diagnóstico certero y establecer el tratamiento oportuno.